Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papá Gigomón y hoy os traigo un poquito de Fortnite En esta partida peculiar y a la vez también un poco random con muchos troles Pero bueno, espero que lo disfrutéis y que recordéis aquel momento que más os guste del vídeo y me lo pongáis en comentarios Puede que sea uno que puede ser trampeo master Que bueno, ya lo veréis, así que espero que disfrutéis el vídeo, un saludo No, <laughs> Huh? Los momentos son los que te hacen que sea divertido Vale A ver, este aquí tranquilamente Está bien, ¿no? Que pinche De repente aparece el centro, dale El tiro que nos hemos sacado ¿eh? Mierda, <muchas> toma hijo de Hey, hey, hey. ¡Vamos! Sí señor bro, sí señor Le quería poner las trampas pero me he quedado bugueado porque está todo flipado Y bueno, han salido esto, gente. espero que les haya gustado esta partida tan tryhard Y bueno, se nota un poquillo más que he mejorado ¿no? lo que son los controles Pero bueno, esperemos que, que estemos en falla bro